A raíz del secuestro de mi hijo en el año 2007 me vi en una posición en la cual pues tenía que exigir a las autoridades respuestas sobre el secuestro de mi hijo y que hasta la fecha si se ha avanzado algo ha sido por la presión que hemos ejercido los padres de familia a la autoridad. Yo me he echo muy fuerte muy, muy fuerte, a mí no, no me asusta absolutamente nada. Ahorita no sé si eso psicológicamente esté bien o esté mal, pero me ha ayudado mucho a poderme enfrentar a muchos funcionarios cara a cara y decirles lo que verdaderamente tienen que hacer. Al ver la forma tan déspota y tan, tan insultante que trataban a las víctimas, los comentarios que se hacían dentro de los ministerios públicos, eh, a mí me llenaba de mucho coraje y de mucha impotencia y yo decía, tiene que haber alguna forma de que esta gente sepa que son servidores públicos y que nos tienen que dar, tratar con humanidad. Yo no puedo cambiar las cosas, pero sí puedo cuando menos ayudar a mucha gente a que no sufra el dolor de... Eh, bueno, el dolor sí lo va a sufrir, pero que no, que no padezca lo que yo padecí al estar yendo a los ministerios y pues nosotros las acompañamos. Si bien ha habido resultados en algunos casos, en, los, en el caso personal, este, los secuestradores de mi hijo ya están en la cárcel. Eh, desgraciadamente pues, este, no han querido decir dónde dejaron a mi hijo, dónde lo enterraron, qué hicieron con él. Y yo sé que, que tarde que temprano la verdad va a salir a la luz y voy a poder saber el paradero de mi hijo. Thank you.